Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog De una semana conmigo Hoy estamos al lunes y hace un frío Y mirad que se han congelado Todas las hojas y ahora mismo estoy yendo a coger el autobús. Mirad el amanecer tan bonito que hay hoy. Ay, pero que hace muy frío. <coughs> Anoche estábamos viendo las auroras por el aire y no hacía tanto, tanto frío. Era como menos 3 grados así. Mirad chicos, he colocado las luces estas de forma distinta, gente antes estaban así colgadas en, la, en las vigas tal de, de allí. Y bueno, pues ahora las he puesto así. Que están por todo el cuarto. Y también he puesto la pizarrita esa ahí. Que ahí quiero poner mi, mi horario. Entonces ahí lo pongo cada semana. Pues lo cambio porque pues cada semana tengo cosas distintas. Así que pues ahí pues pongo... Lo pongo todo. Ahora lo que estoy haciendo aquí. Pues los deberes. Como todavía no tengo el escritorio que quiero poner ahí. Bueno, por ahora estoy usando esta mesita Y pues eso Mira chicos, ahora vamos a cenar en Un invento, bueno Una mezcla de sobras de lentejas Pasta con forma de arroz griega eh, Zanahoria, albóndigas, tomate y más verduras Chicos, buenos días, estamos a martes Y bueno, hoy estamos llegando un poquito tarde al autobús mirar y adivinar qué me estoy resfriando os acordáis hace como tres o cuatro semanas que estuve resfriado pues otra vez me estoy resfriando dicen que ahora hay una una gripe así pero bueno aquí vamos el autobús eso que hoy llegamos un poco tarde porque no hemos quedado dormidos no es que vayamos muy tarde vamos solo dos minutos o tres tarde mira no va por ahí por ahí al fondo no sé si la veréis está muy adelante y pues eso, está chispeando un poco así que se me empaña la cámara y me he puesto las botas de agua últimamente me encanta ponerme botas de agua para ir al cole son cómodas, calentitas y rápidas de poner así que bien y mirar qué oscuro está el bosque, que ya se han caído todas las hojas. Y está súper, no sé, súper tétrico. Luna, intent, Luna ha intentado hacer un Un cake de, de taza, como el que he hecho yo aquí. Pero se ha pasado un poco con la leche y al parecer también con... Te amigo, me has dicho cuánto. Te dijo claro. una cucharada. Y se ha quedado el mío, queda súper esponjosito. ¿De una vez. Pero no se parte aunque es que tiene muchísimo aire, mirad cómo se encoge no. Mirad, chicos, el, el amanecer tan bonito no, no, no, no. que hay hoy Aquí están las niñas que hoy se han levantado de mal humor Y además, mirad qué bonita que está ahí arriba la luna Por ahí, el amanecer Precioso No sé si se veréis la luna, pero es un puntito que hay ahí Ahí, chicos, mirad Aquí estamos otra vez en el coche Porque es miércoles y los miércoles Pues solemos ir a hacer la compra Una compra grande semanal Entonces pues Ahora vamos a ir a Pues eso, al super ¿Y qué más tenemos que hacer? Mm, es que mirar, Tengo mucho que explicaros porque Bueno, estoy muy nervioso Me ha llegado un pedido que hice la semana pasada De H&M Y bueno, yo no suelo comprar muchas cosas Así que esto es como muy guau wow. ¿Qué más? <coughs> He mirado el tiempo... Y no lo crees, pero... No sé si reír o llorar... La semana que viene... Nieva... Y bueno... Para la gente nueva que no me conozca... Pues bueno... Es que... Eh, yo vivo en Finlandia... Eso seguro que todo el mundo que esté viendo este vídeo lo sabe... Pero bueno... Que aquí el invierno dura... Mmm, muchos meses... Entonces... Que llegue la nieve significa que empiezan esos meses de de invierno y oscuridad y todo Porque bueno, aquí en Finlandia pues, Mira, aquí viene Noah Aquí en Finlandia pues mmm, el invierno es muy oscuro y muy frío Entonces pues, bueno, mmm, estoy nervioso porque la nieve pues es guay Y eso durante algunos días, no durante siete meses Pero bueno, ya veremos Más adelante entenderéis por qué también estoy más nervioso ¿Qué más? Pues eso ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy grabando Y que la semana que viene Tenemos vacaciones, no hay cole Es unas vacaciones de otoño Que bueno, pues ya os hablaremos Más de las vacaciones de otoño Más adelante Y que van a venir visitas en estas vacaciones Así que bueno, pues eso Mirad, chicos, hemos venido a una tienda de segunda mano. Que venden ropa y todo. Mira lo que he encontrado. Me encanta. Ahora os enseño mejor. Vale, ahora hemos venido a otra tienda de segunda mano. Que bueno, pues tienen estas cositas. Todo normal. ¿Qué es eso? Ay, mirar qué chulo este bolsito. Un bolso radio. No funciona, es solo decoración, pero... Es un bolso. <risa> bueno chicos ya estamos volviendo acá así mirar. Cero grados hace. <coughs> Qué frío. Bueno chicos aquí estamos esperando un día más el autobús. Ay, hoy llegamos un poco tarde, pero todavía no ha venido no no. No. Venga. Ay, esta luna Dios. Bueno chicos, mirar me ha llegado ya el pedido que hice al H&M Pero no sé si abrirlo todavía O esperar a mi cumple, que solo queda una semana Pero bueno, yo creo que lo voy a tener que abrir ahora porque todavía, todavía falta un paquete Que no sabemos si es el mismo paquete que este O hay que ir a recogerlo también Así que bueno, ahora miramos Bueno chicos, lo he abierto al final Y lo he vuelto a cerrar porque tenía como un segundo fiso A dar la casualidad de que el paquete se podía volver a cerrar Así que lo he vuelto a cerrar pues para abrirle el día de mi cumple Lo voy a meter aquí abajo de la cama Y que lo que pasa es que el otro paquete eh, no me han mandado correo electrónico de que ha llegado Pero sí que ha llegado, porque lo he mirado y sí, sí, sí ha llegado Así que mañana iremos a recogerlo mm, Porque hice un pedido, pero era muy grande, así que lo dividieron en dos en dos paquetes Y mm, bueno, pues eso que no me llegó el correo electrónico mm, Y hoy he estado todo el día en la cama durmiendo Bueno, por la mañana fui al cole y eso Pero bueno, cuando llegué pues me he encontrado un poco mal, así que me hizo una siestecita Y pues eso Y bueno, no sé si os enseñé Pero he cambiado de sitio estas luces Antes estaban así como Así, esto sí lo enseñé, ¿no? Y bueno, ahora están así Por todos lados Pero vamos a cerrar que ya es de noche Cerramos aquí Y aquí Así a ver qué. Ahí. Y bueno, pues eso. Y. Yo solo queda un día de clase antes de las. de las vacaciones. Por fin. Ay. Estamos a viernes y hoy es el último día de clase antes de las vacaciones de otoño. Y diréis que son las vacaciones de otoño. Pues bueno, las vacaciones de otoño son una semana que hay. Que siempre suele ser la semana 40 O sea, cuando Cuentas las semanas en el año Pues bueno, la semana 40 Hay eh, clases Y por el fin Ha llegado esta semana, las vacaciones de otoño Aquí le llaman el Sus Loma Literalmente las vacaciones de otoño Y está lloviendo y bueno, Estamos yendo a coger el autobús Y mirar Lo oscurito que está todo yo creo que cuando volvamos de las vacaciones ya, será de noche Bueno chicos, ya han empezado las vacaciones y mirar He preparado un bizcochito de estos de, que le echa galleta, leche y lo metes al... al micro mm, Le he echa un poquito de helado y canela por ahí encima, y está Uf, buenísimo Y ahora os paso con el lunes que os quería enseñar algo Son donuts Estaba dibujando donuts Ay, y por fin las vacaciones después de, de... Es que son las primeras vacaciones desde... Desde el verano. O sea, no estábamos de vacaciones desde... desde agosto. y estamos en, a mediados de octubre. Ay, no. De octubre. Que hoy en clase de madera me he me hecho daño con un taladro. Se me ha hecho una herida. Pero no os la voy a enseñar porque da un poquito de asco. Y seguramente YouTube me quité el vídeo. Pero bueno, algo así. Mirad chicos, el atardecer más bonito que hay. Y ahora vamos aquí, ¿eh? que vamos a recoger un sofá, porque antes hemos recogido otro sofá. Y bueno, yo llevo aquí el pasaporte porque me hace falta para recoger la otra caja del. A ver, ahora os explico mejor. Que vamos, primero, vamos a ir al, al super a recoger la segunda parte del pedido de, de la HM. Que se supone que estalla, así que lo vamos a recoger y mmm, Después vamos a ir a la ciudad, a Robaniemi A recoger un, un sofá de segunda mano que hemos comprado Bueno, ya hemos comprado, o sea, a ver em, Hemos comprado un sofá para poner en el, el salón O sea, en el pasillo después del salón porque como van a venir visitas, pues para que se puedan quedar allí a dormir Un sofá cama y además tiene baúl Y debajo hemos metido las sábanas Sí Y ahora vamos a comprar Y es gris como nuestra casa Sí Y ahora vamos a comprar como una cama, un sofá cama más o menos Para el cuarto de Noah Porque ella ahora mismo tiene un sofá Un sofá cama morado Pero vamos a comprarlo un... Y ahora es una, cama. una cama nido Una cama nido más bonita y, pues, y además nos no, cuesta 40 euros cuesta 40 euros de segunda mano así que vamos a recogerla ahora y el otro sofá también era de segunda mano no Sí, pero nos ha costado un poco más caro Sí. era nuevo verdad eh, 120 120 mira que chulo el lago este ya hemos recogido ya hemos recogido el paquete todo perfecto y bueno ahora vamos a mmm, coger la la cosa esa la la cama que al final no era para la ciudad sino que era para el otro lado porque bueno pues está robaniemi nuestro pueblo y, que y que el sitio en el entonces cruzan río entonces hay un puente en robaniemi y otro más al norte tenemos sí. que ir a coger el puente del norte si sí, tenemos que ir al norte y después volver a abajo ay mirad la casita que es pequeña Ya hemos llegado al puentecito, que chulo Bueno chicos, hemos pasado aquí que todavía se ven algunos renos finales, por aquí hay otros Y ahí hay más sí. Un Hay que tener cuidadito con los renos Renos bebés por, ahí, por el otro lado había más Bueno, aquí estamos No se ve nada A ver No, es está muy oscuro Pero bueno, ya llevamos Aquí todos los muebles y todo a ver. ahora se ve perfecto. Ya llevamos aquí toda la cama y todo Y bueno, pues ahora Pues eso vamos a ver Porque ahora se supone que cuando veníamos a, a la dirección pues a, hemos visto renos por la carretera Entonces pues se supone que otra vez por aquí deberían de estar Todavía falta un poquito Sí, falta un poquito <risa> Bueno chicos, ahora vamos a, <coughs> a comer como si fuese una lasaña de verduras o no sé qué es exactamente Y bueno, hemos estado jugando a imitar las vidas de otros Y bueno, este plato ha acabado así lleno de, yo he hecho el papel de, de, de canela mamá. Sí, yo he hecho el papel de Noah y papá el <coughs> el papel de Nico y le ha hecho canela Es que todo. yo le he hecho canela a todo asco <ríe> Bueno chicos, buenos días, estamos a sábado y es el primer día de las vacaciones oficialmente Y estamos yendo al súper a comprar unos helados y unas chuches Que hoy es el día de las chuches Y bueno, pues yo voy a comprar las mías y estos se quieren comprar un... Un helado. Y voy a grabar también un vídeo, el vídeo de la semana pasada, que al final no lo subí la semana pasada, al final va a ser para esta semana, pero bueno, pues eso. No, hasta aquí cantando, de fondo, que seguramente la escucharéis. Bueno chicos, estamos en el super, que hemos comprado unos dulces para comernos aquí. Mirad, aquí estamos sentaditos. Sí, estamos merendando aquí unos, unos dulcecitos. Mirad. qué rico un bollito está relleno Mira, está. bueno chicos ya nos vamos a dormir que ya es tarde y mañana seguimos con el vlog que mañana va a ser un día súper interesante porque vamos a ir a la piscina bueno, se supone que vamos a ir a la piscina y también vamos a hacer la compra y vamos a hacer limpieza en casa para que Bueno, pues en los siguientes ya vengan todas las visitas Así que nada, Hasta mañana Bueno chicos, buenos días Es domingo Y hemos estado limpiando la casa porque bueno Mañana vienen visitas, así que hemos estado Pues poniéndolo, poniéndolo todo Para que, bueno, pues tengan Una agradable visita Entonces mirad, yo he estado aquí recogiendo El salón Y he apartado las cosas y hemos quitado la alfombra de aquí Porque mamá ayer compró Alfombras nuevas Dos iguales, sí, ahora os la enseño puestas Voy a poner una aquí y otra aquí Entonces he quitado la mesa Y ayer pusimos el sofá morado aquí Porque bueno, pues no tiene su cama nueva que fuimos a recoger el otro día Así que el sofá morado que estaba en su cuarto lo pusimos aquí Y bueno, estuvo allí un ratito y ahora lo hemos llevado al trastero hoy con Sí y después, entonces aquí vamos a poner una alfombra. La vamos a poner ya casi, que voy a pasar un poquito más al aspirador. Aunque no, esto está bien. Creo que no le voy a pasar. Sí, ponlo, pero... A ver. A ver, voy a poner yo esta primero. Esa es la grande. ¿Esta? Sí. Esta la vamos a poner aquí. A ver, no, mamá dijo que esa que tienes tú hay que ponerla aquí, así que la vamos a poner ahí. Y esta la voy a poner aquí. Espérate, todavía no, que voy a poner la alfombra esta yo primero. Pues mirar, así es como han quedado las alfombras, han quedado bastante bien. A ver, vamos a quitar los palitos estos. Los vamos a poner por aquí. Y se me ha derramado esta vela. Así que lo vamos a poner por aquí Así Ya así algo Y esto Vamos a ponerlo por aquí Así Ahí las almohadas Ahí Perfecto y la manta pues ahí está Ha quedado bien ¿no? Y ahora vamos a comer La lasaña que sobró de ayer Y unos tomates aliñados y unas albóndigas Que están preparando por ahí Así que así bueno chicos, como venía a la ciudad porque queríamos ir a la piscina, pero bueno La pizarra La pizarra iba a decir La piscina cierra a las sí, y media. A las cuatro y media Sí, podríamos al gimnasio Sí, Luna quería ir al gimnasio, pero no Bueno, vamos a hacer la compra y ya mañana vemos si volvemos a la piscina o no Hoy ya veremos qué hacemos Pero bueno, que la piscina cerraba a las cuatro y media y son las Cinco menos diez, así que bastante cerrada ahora mismo y mmm, sí porque eh, una... terminaban de dar entrada a la piscina a las cuatro y media no que había unos como unos un grupo no o algo. y nos preguntó ¿eh, estáis en algún campeonato de esto un curso o o algo de eso y para el si esta casa <risa> Sí, por qué no, no hemos ido al campeonato. Es verdad, porque no vamos al campeonato. Dicho. Sí, sí, somos nadadores profesionales. Bueno, y ahora Pero vamos a hacer la compra por, porque, bueno, por la semana que viene vienen las visitas para tener comida. Y ahora nos va a estar esperando aquí para poner la música. Venga, ponla. Mira, estamos aquí soltando las botellas y las latas que nos dan dinero. Mirad. Devuelven dinero. Sí. Ojo a los helados navideños que han puesto de Ferrero Rocher, del Ferrero Rocher de Coco y de Galleta de Navidad, ay, qué bueno, por Dios Y, a ver, ¿esto qué es? Otro calendario de aviento de helado, qué bueno